Buenos días, mis curlies. Buenos días desde Japón, Estados Unidos, eh, República Dominicana, Colombia, Togo, Nigeria, España, Francia, Alemania, Holanda, México. No sé quién más me ha olvidado, pero bueno, ya sé que en muchos sitios me estáis viendo sobre todo la gente que habla castellano. Y nada, yo ya sé que soy Carmen Manguez, bienvenidas a las que no me conozcáis todavía y las que ya me conocen, pues mira, eh, estoy encantada de teneros aquí otra vez de nuevo. Hoy vamos a hablar de las pintalabios, hay pintalabios, pinta uñas, <risas> madre mía, cómo estoy, pinta uñas, ¿vale? Eh, ¿Queréis saber qué tipos de pinta uñas hay que utilizar, cuándo, cómo y dónde? Pues entonces, seguir viendo este vídeo. Ay, mira, he traído una serie de que no las podéis ver aquí, pero he reunido varios. Vamos a empezar a hablar de los más intensos a los más suaves, ¿de acuerdo? Porque me parece que es, un, un, es, sería, es mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar. El rojo. El es rojo que simboliza la pasión, el atrevimiento, la fuerza, la intensidad El mira, me pongo el mundo por Montera y que diga a la gente lo que quiera. ¿vale? Pues yo soy una fan del rojo, me encanta. Cuando era más joven, la verdad es que me, me, me, me, lo, me lo ponía, pero no mucho, ¿no? porque me da un poco miedo a, a, a pasarme, ¿no? Porque, no sé, o que no, me parecía que no era realmente... Eh, para mí, o para la edad que tenía, pero ahora de mayor me encanta realmente, me, me encanta. De mayor me, me encanta, pero no, es que estaba viendo un ruido y era... Era esto, es la joya esta es de mi madre, que yo se la he cogido, me encanta, es muy bonita. Vale, pues entonces claro, ahora yo de más mayor sí que tengo una gama de rojo bastante amplia, entonces os voy a poner, algunos no los tengo aquí, pero voy a enseñar los rojos que yo tengo. Me acerca. Por ejemplo, yo tengo este rojo, que es un rojo tirano a frambuesa, no es rojo rojo intenso. Es casi un poco fucsia y eh, es un rojo que me gusta muchísimo, pero me lo pongo, eh, depende de si, me, si estoy, me siento, a ver, ¿cómo, ¿cómo os voy a explicarlo? Es un rojo que cuando estoy como más eh, divertida, ¿vale? divertida de que como me quiero jugar con colores intensos, pero no quiero también ponerme un rojo. Entonces me pongo este, que está muy bien. Este es de Kiko. Yo compro bastante también pintamientos eh, en Kiko. Bueno, yo compro en todos los sitios. Cuando veo algo que me gusta, Mavala, L'Oreal, o sea, me yo lo compro, me, me gusta. <risa> vale. Luego tienes este, que es un rojo mucho más oscuro, es que, pero que tiene, como a vino, tiene a vino. ¿De acuerdo? Este rojo más, más oscuro que tiende a vino que este es un rojo que me gusta mucho ponerme en los pies. Eh, me gusta mucho ponerme en los pies y combinar también con las manos. Yo ¿No es que los rojos me los pongo con las manos, en las manos y en los pies, ¿de acuerdo? Pero este es un rojo, como digamos, cuando voy, eh, tengo que ir a, a un, ¿cómo lo diré yo? A una entrevista, eh, pero, eh, por ejemplo, de, de, de una entrevista que yo pienso, que no me va a perjudicar que yo vaya roja, por ejemplo, o podemos salir cuando salgo con mis amigas, o voy a cenar, o, o lo que sea, que me apetece ir un poco más discreto, un rojo pero discreto, es un rojo discreto, esa es la palabra, rojo discreto, El rojo discreto. Eh... Si me he visto, por ejemplo, me pongo un, un, una ropa más hibicinca y tal, y no quiero llevar lo, lo que sea un color muy intenso, sino un rojo que diga estoy aquí, pero tampoco demasiado, ¿sabes? Ese es el rojo. Luego tengo este, este rojo que le llamo rojo eh, capa de toro, <risa> capa de torero, perdóname, que es, es como un rojo, no llega a ser vino, pero es un rojo sangre intenso. Pero claro, la sangre eh, parece muy. Es, es un rojo sangre, sí. Y también me lo pongo mucho, pero este me lo pongo más en los pies, nunca me lo pongo en las manos, porque me parece que es, muy, es demasiado, demasiado, demasiado. Luego tengo este rojo, que este rojo sí que es mi favorito porque es un rojo vino, yo le diría como rojo vino claro. Tira un poquito, es este que llevo ahora. Tira un poquito a, a rojo, un poquito a naranja, un poquito a... a ¿Cómo se llama? Frambuesa. Está allí, está allí. Es un color que la verdad es que me gusta mucho porque viste mucho. Es un color muy bonito. Y, pero no es muy llamativo, no es el típico rojo-naranja. No es muy llamativo. Entonces, en la gama de rojos, la verdad es que podéis tener varias gamas de rojos. Ya elegiréis la que os gusta más. ¿eh? Yo siempre el rojo, si no te lo pones en las manos, te lo puedes poner en los pies, que en los pies siempre, siempre vas a acertar. O sea que porque nadie... A, también a los pies, pero si pasa a la piscina o a la playa con tus pies bien hechos y tus guinitas bien bonitas, rojitas quedan muy bonitas, queda como muy de lolita, queda muy lindo. Entonces el rojo es un color que me encanta para los pies. Luego, ya iríamos a, a los rositas. Tengo rositas claritos tirando marroncito. Eh, de estos no me compro muchos, me compré este que este me gustó que es como un rosa eh, como Puede ser casi morado, es un rosa tirando morado, que me, me gusta. Este me lo compré, yo creo que... no sé si en Mercadona... Por eso ya os he dicho que yo me, yo me compro desde marcas como eh, Chanel, que me encanta uno que tiene, hasta marcas como de Mercadona o de... yo lo que yo tengo es un producto que me gusta y, y, y lo compro. <risa> Hombre, evidentemente depende de la economía que tengo yo en ese momento, pero si puedo permitírmelo y me hace feliz, y lo necesito, esa es mi clave, primero lo tengo que necesitar y luego me hace feliz o me hace, Sí, lo necesito, comprármelo y luego me hace feliz, no me hace feliz y lo compro porque, porque si sí, no Si sí, no, lo necesito, me pregunto siempre cuando compro necesito esto, me queda, se me han terminado los pintalabios o las pintauñas o lo que sea de cosmética Se me ha terminado, vale, pues entonces me voy a comprar y entonces ya viene la felicidad porque esto he lo correcto pues este es así, y luego este es un marrón que los marrones claritos me suelen gustar, los marrones oscuros también, pero como mi todo de piel es así, más oscurita, estas no me lucen mucho, ¿vale? Este es muy marrón. Entonces intento cogérmelo es pues, un marrón así chocolatado, como con leche. Y luego ya tendríamos, eh, eh, este es el extremo, eh, una temporada en negro. ¿Vale? Hubo una temporada, que este me lo compré, creo que en Metano también Hubo una temporada en la que yo siempre eh, me ponía eh, pintauñas, eh, pintauñas negras, negros. Me ponía pintauñas negras, ¿vale? Porque a mí me encantan los pintauñas negros. Y no sé si es por Perasiel que el, el, el, el, el que es un cantante que me encanta, no. Y yo le vi un día con los pies negros, que pintados de pintauñas negros, y los niñas dije, hey, yo también quiero! Y la verdad es que es que os gusto, a ver, el negro me lo pongo cuando yo me siento como un poco dark, o sea, es un poco como, eh, no sé, eh, de cool, así como un poquito... Uh, no, <risa> como, como si fuera un poquito... ghostplay sí, esa es la palabra, como ghostplay que mm, quiero ponerme negro, me da igual, o sea, que es como yo me siento y ya está, ¿no? O cuando me siento un poco súper fashionista de, mira, llevo mis vaqueros, mi camisa por fuera, me planto un negro en las uñas. Pero claro, esto es muy personal, no todo el mundo le gusta el color negro, yo no creo que en la realeza no... bueno ¡Nego Marvel apareció con las uñas pintadas negras como si fuera rebeldía! ¡Es que es un color rebeldía! <risa> vale, o sea que ya está, la realeta hasta lo pone, eso que es un color... Es, es una pasada, me fascina, eh. Es un color que me fascina de uñas, no sé por qué, pero me encanta. Bueno, luego ya iríamos con los colores estos que son... los clásicos, ¿vale? Ese es un color muy, muy suave, no sé si lo podéis ver, a ver, aquí, aquí, aquí. Es muy suavecito, es un color así como si fuera, es un rosa palo. Eh, más que un rosa palo, sí, un rosa muy muy suave, un rosa muy suave, pastel. Muy suavecito que no sé si lo podéis apreciar. Y luego tenéis, tenéis este que es el, el de toda la vida que es como... Es el porcelana de toda la vida que tengo también. Tenía otros más por ahí, pero se van terminando y los voy eliminando. Es otra cosa, las pinta uñas, yo intento siempre explicaros que no hay que echarle ese acetón hasta o quitar esmalte, porque cuando se necesita esmalte, a cada un tiempo se va a estropear. Entonces, aunque parezca el momento más líquido y tal, lo mejor es, bueno, puedes echarle un poquito para ver si se pone mejor, pero... Uf. Es una solución a corto plazo. <risa> y luego, bueno, y ya, como siempre, hay que tener este que es el endurecedor. Hay que tener siempre un endurecedor para, o un brillo. Yo me intento comprarme siempre que si tenga dos en uno, que o sea endurecedor y brillo, ¿vale?, para ahorrarme dinero. Pero eh, los hay que tienes, el brillo, el endurecedor, el serum, o sea que hay varias, y hay marcas en el cargo que son estupendas. Entonces, ahora que vamos a hablar de todos los tonos, hay muchos más tonos amarillos, verdes, o sea, eh, tonos tiene el arco iris, tonos que puedes encontrar en lo que es el, en, en, en pinta uñas, ¿de acuerdo? En, pero lo que tienes que recordar es que cada momento es como la ropa. Cada, cada pinta uñas tiene su momento. Es decir, si vas a ir a una cena elegante, eh, de gente, digamos, conservadora, ¿vale? Siempre conservadora, no te pongas un rojo porque te van a estar mirando todo el rato las uñas. Yo, por ejemplo, hay firmas en las que, que tú puedes llevar el Pintamín de las de la Gana. Firmas como MAC, firmas como eh, NARS, firmas eh, como a ver, otras firmas así también, Flormar, bueno, otras firmas donde tú puedes llevar el pintado y es como a ti te dé la gana. De hecho, tienes que ponerte de la firma, por ejemplo, en MAC nos, nos hacían llevar, eh, eh, cuando salía un, un pintado nuevo, verde, rojo, naranja, amarillo, o sea, fucsia, tú te lo ponías porque, claro, esta es la imagen de marca. Eh, y luego hay firmas más clásicas como lancôme por ejemplo, y otras para lancôme o ahora sí se hizo promoción en, el, en Navidades, eh, que... Eh, Recuerdo que mi jefa me dijo, y había un, un, un color clarito, me dice, Carmen, y bueno, hay firmas que sí, que no, son tan clásicas, tan elitistas de toda la vida, eh, porque también hay determinadas personas que coman esos productos forma de ver la vida y por lo tanto tú trabajas ahí tienes que seguir el ritmo ¿no? follow the leader entonces eh, firmas como si se ha ido Lancome, eh, en, a ver otras firmas que hay en 26 todas estas firmas son muy clásicas muy clásicas Chanel, pues eh, tienes que llevar las uñas eh, super suaves o sea un color porcelano ¿vale? que, que no llames tú la atención sino la marca en sí de acuerdo eh, pues eso entonces es lo mismo pasa depende de dónde vayas eh, hay colores que tienes que ponerte no sé, so si no sabes muy bien, observa muy bien a la gente el tipo de vida que lleva, por ejemplo, eh, gente como Leticia, Megan Marvel, cuáles saben dentro de la realeza, bueno, ahora que se envió a Canadá, no sé, se pondrá lo que le da la gana, pero por ejemplo, eh, la mujer de Harry, que nunca, de su hermano nunca me acuerdo si se llama, discúlpame eh, ya a buscar el nombre, pero sí, pues siempre iban las uñas muy suavecitas, eh, color porcelana o manicura francesa, muy suavecita, muy suavecita, ¿vale? Luego tienes gente, por ejemplo, eh, eh, gente del mundo de la, del pop que de la música que llevan eh, pues colores más estridentes como Katy Perry que siempre se pone colores muy así y luego tienes gente pues de dentro del mundo del cine pues Nicole Kidman que le gusta el rojo eh, también he visto mucha Halber y a veces la he visto también con rojo pero muy pocas veces o sea que tú uh, lo que, tienes que hacer es mirar más o menos el tipo de personas que te gustan el, el, el estilo que te gusta y según eso, no se trata de copiar a la persona, sino que inspirarte en ella, ¿de acuerdo? Tú eres tu propio yo y tienes que inspirarte en esa persona y lo que te gusta de esa persona, transformarlo en algo que sea perfecto para ti, que se ajuste a tu yo, ¿de acuerdo? No vamos a repetir, Tina Turner solamente hay una, se solamente hay una y... No sé, Nicole Kidman solo hay una, entonces no vayas a querer ser Nicole Kidman porque para eso ya no hay cupo. <risa> entonces lo que tienes que hacer es intentar es, eh, es, a ver, me gusta esto de esta persona, me encanta cómo se pone el pinta pues yo voy a adaptar el color que ella lleva para mi personalidad, por ejemplo, eh, pues no sé, a una de las que me... Eh, Alguien, por ejemplo, que iba a hacerme los labios rojos, ¿vale? Pero a lo mejor, por ejemplo, Marilyn, la, Marilyn Monroe, que iba a los labios siempre súper rojos, pero el rojo de ella no es para mí. Bueno, porque a mí me quedaría como si llevara un chorizo. Entonces, lo que yo hago es, es me encanta el rojo, entonces yo hago, adopto ese rojo al color que a mí me queda bien. Y de eso se trata el estilo de vida. lifestyle es vivir tu propio estilo de vida inspirándote en los demás cuando lo necesitas, ¿ok? Y con eso hemos terminado. Y este collar que es de mi madre es precioso, me encanta. Es, es de Mango, pero es de Vintage ya, es Vintage, Vintage, <ríe> que es cosas de ya hace como, sabes, pero me encanta. Así que eso es todo por hoy, eh, bueno, hemos hablado de, sí, eh, los colores suavecitos hay que ponerlos, eh, eh, son colores que son siempre muy clásicos, para si llevas una cena no conoces mucho a la gente, ponte una, un, un, un pintalabes que sea clásico. El primer día de entrevista, no te pongas las uñas rojas ni negras, no, eh, ni amarillas, ponte color clásico. Una vez que estés dentro de la empresa y veas la normativa o como al resto de la gente, entonces ya te podrás atrever con otros colores, pero vamos a repasarlo to todo. ¿Cómo ponerse las pinta uñas? Primer día de entrevista, ponte un color suavecito, clarito, o sea, porcelana. Primer día de una cena con una persona que te que has quedado con tu pareja que te gusta y no sabes de qué palo va, ponte en color discreto de uñas. Primer día, eh, ¿qué hemos dicho, eh, de conocer a alguien importante, imagínate que eres diseñador y que repente te van a invitar a la casa de Chanel, eh, ponte en color muy suavecita porque no sabes de qué palo va, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que tú tienes que tener en cuenta siempre. La primera vez que tú haces algo es mejor siempre quedar súper discreta. Estudias a la gente, estudias el entorno y según eso tú vas adaptando, digamos, si la gente ahí puede llevar rojo, si puede llevar negro, entonces tú ya puedes ponerte esos colores. Pero si ves que todo el mundo en tu empresa tiene tendencia a llevar colores claritos, ponte colores claritos, ¿de acuerdo? Porque esa era la normativa y la regla, lo mismo. Entonces, la pareja primera que vas a cenar, no sabes muy bien de qué palo va. Entonces, eh, no quieres que el hombre esté todo el día mirándote las uñas diciendo, pero esta de qué me va, porque lleva las uñas negras. No, ponte las uñas discretas. Cuando le conozcas más y veas que salen de rojos o de negros y que también está dentro de lo que a ti te gusta, entonces sí. ¿Eh? Y hemos hablado... el primer día de trabajo ya hemos hablado, el primer día de social también. Así que eh, yo creo que me ha muy claro las pintamiñas, las, cómo utilizarlo. Lo mismo digo de las barras de labios, hablaremos de las barras de labios, y cómo sacarles partidos y eso. Y eso es parte del estilo de vida. Espero que no haya hecho vídeo muy largo. Eh, estoy encantada de estar aquí siempre. Me gusta hacer vídeos con vosotras. Suscribiros, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y, y mira, esta son es buenísima. Suscribiros. Eh, Sabéis que estoy en Twitter, en Instagram y también estoy lo que es en, en Facebook. Dejar mensajes, porque a mí me encanta interactuar con vosotras, dejar mensajes, ¿de acuerdo? Eh, preguntarme cosas, preguntarme sobre el cabello, sobre la belleza, sobre la moda. Eh, en el próximo vídeo hablaremos de los tratamientos, de qué tipos de tratamientos hay, eh, de las mascarillas, que yo acabo de hacer un vídeo de mascarilla que ya lo veréis, a ver, Madre mía, madre mía, así que nos vamos a despedir y, y ya eh, lo último que os voy a recordar que es, por favor, guardar la distancia de seguridad para que salgamos todo este lío en el que estamos metidos, poneros la mascarilla, eh, es que es un advice, eh, que es súper importante, ya sé que es muy repetitivo, pero es que es la única forma que salgamos de este atolladero en el que estamos, que no sabemos cómo salgamos la vida, mal, si es que vamos a la vida normal, pero vamos a luchar para conseguirlo. Dios, que me he levantado ya, adiós. Suscribiros, el botón de abajo, vale y dar la campanita para que las notificaciones entre.